Va, Laura, favor, escuchen, estoy de la Laura? polémica. Ah. Estoy de la polémica, que vos bien dijiste. Yo no es la primera vez que venía. No. A este tema. Sostenés. Después quiero aclarar que obviamente que yo hablaba no del programa, sino de, es así. Gran Hermano es una sociedad. Sí. Siempre lo pensé. Es un formato, la verdad, genial. Por eso en cada país refleja lo que pasa en cada país. España claro. tuvo lo que tuvo. Brasil tiene lo que tiene. Y nosotros tuvimos un Gran Hermano realmente fantástico, sí. que ya termina y que reflejó esta sociedad donde la gente en este momento está eligiendo a estos tres chicos. La hegemonía. Por un lado la hegemonía, eso es real, pero por otro lado eligen esto que llaman los valores, ¿no? Sí. Todo el mundo está hablando de los valores. En realidad uno no conoce a estos chicos, los conoce solamente porque lo que por lo que vio cinco meses acá No claro. la casa. No, y aparte claro. también me parece que hay una, hay una diferencia muy marcada de lo que fueron los últimos gran hermanos de muchísima estrategia, de mucha tal traición. Cual. Y claramente, todo, yo tengo la sensación de que muchas de las personas que entraron Jugaron iban con ese pensamiento claro, de traición, Scott, y los volaron tal, de un plumazo. Cual. O sea, no hasta que salieron no se daban cuenta de que este gran hermano, o sea, no, es un juego ahí. que la verdad ya para las próximas ediciones te plantea que todos todo puede ser diferente, el juego siempre es distinto. Tal cual, No es que una cosa que determina que eso puede marcar. Tiene que ver con el momento histórico. Fíjate, cuando fue el 2011, yo estuve en el de Cristianú, sí. Y sí. en ese momento no hubiera pasado lo que pasó ahora. Era totalmente distinto el Festejaban. planteo. dejaban, de hecho él le fue muy bien. Los no, al, al como contrario, él, él era, era como el, el discriminado y fue el que ganó. Claro, claro pero de afuera digo sí. era como él, estratega, el jugador. Claro. Y bueno, y se fue y volvió y volvió. la gente lo aclaró. Era otro momento histórico. En este momento, mucha gente joven que no... ...nunca había visto a Gran Hermano, se sumó y eligió a estos tres chicos... ...y lo bien que hicieron y tienen todo el derecho como sus ídolos... Escuchábamos una cosa Ídolos. me gustaría que leamos primero el tuit de, de Laura... Dale. ...vamos a leer el tuit de ella, ahí está, me ahí. lo lees por favor sí. Héctor... ...que fue el que desató la polémica. Laura puso, la gente eligió tres chicos jóvenes, sanos, bellos... ...una sociedad blanca y perfecta, que gana el mejor... ...Gran Hermano ya ganó el corazón de todos... ¿Por qué puse esto? Primero, sí. obviamente, blanco no tiene que ver con la raza blanca, chicos. Sí. Por favor. Miren si yo voy a ser racista, nazista, nada que ver. Es una locura sí. pensar eso. Este, lejos de mí todos esos pensamientos. Yo lo que hablaba era de los valores, sí. de esto que eligieron chicos que no pelearon. Sí. Chicos que no se... Más allá de que claro. Nacho cuando empezó era de los monitos. Pero perdón, no, yo te lo pero, pregunto porque pero, no lo entendí. Cuando vos decís Ciudad blanca, blanca, blanca, vos no estás hablando de, de color de piel. No, para nada. Primero que era una alegoría porque estaban vestidos de blanco. ¿Vieron que la imagen ah, que daban sí, sí, sí. ¿no? era una alegoría, chicos? Era claro. hablar de ángeles, era hablar de gente... Pero, Laura, que... Que, tiene que ver con lo aspiracional. Por supuesto, con lo que la sociedad o con lo supuesto. que los jóvenes quieren ser, por eso eligen estos tres. Bueno, pero no, Ana Mano no lo entendió así. En este no, momento, porque mañana, no sé, en este momento esta sociedad valoró a esta gente ¿Pero como. Pero porque hacéis hincapié ser. A mí me hace ruido saber eh, que. ¿Eh? Bellos. porque, no porque también, también, son lindos. Sí pero, no, son. sí, pero no es también como un prejuicio o una. O también como estigmatizarlos o subestimarlos. Porque me parece que ellos no ganaron por lindos. Ellos ganaron por buenos. ¿Por qué, ¿Por qué ponemos la belleza? Ellos están ahí por porque bellos, por buenos, por belleza. lindos y porque la gente los quiere y los eligió. Todo. Ellos no son culpables de ser bellezas. ¿no? ¿no? ¿No? A ver, no, yo lo que digo es el Alfa, que era el más grande de la casa, <risa> sí, y obviamente que no tiene el estereotipo de belleza, <risa> que todo es hegemonía, que estamos todos <risa> acostumbrados. <risa> y quedó afuera. <risa> no, por homosfóbico, claro, sexista, quedó afuera, pero no quedó afuera porque era feo, supuestamente. No, Sino que quedó afuera porque no se comportó bien. Porque Mira, ¿Por era porque... horrible? Mirá, mirá bueno, pero quién... quedó afuera. Pero, pero, claro, pero bueno, pero ya afuera. No tiene claro. que ver con lo ¿Quién físico. ¿Quién quedó? ¿Le puedo, decir, ¿Le puedo decir algo? Ay, sí, algo Laurita. que dice la gente en Twitter y que creo que es interesante. ¿Ariel era malo? No, Ariel, amor, para mí era falso. más o menos? ¿Falso? Sí, era pesado, era falso. ¿Pesado? Pues al falso no creo. La verdad que no creo. Yo no le, yo no no le creía, yo no le creía al personaje Ariel. es el infumable. buenito, era infumable hubiera, Nunca hubieras tenido Ay, la mirada Panty. que tuvieron estos chicos. ¿Entendés lo que pasa con la... gente? No, pero me gente? parece que el prejuicio es claro. parte de vos la cuando gente, lo ves a No, mi claro. amor, no, porque yo no voto, Nancy, perdóname. No, no, pero Mirá, no es Vos pones en la gente algo me parece que... Claro, La gente vota, elige... Vos lees a la gente, vos hablas con la gente. Hablá con la gente con las cosas que le dicen a uno que es una devolución absolutamente eh, que tiene que ver justamente con los prejuicios y con la maldad y con todo lo contrario de lo que uno Escuchen, quiere Escuchen, me gustaría compartir el Twitter a Anama porque Anama se subió porque ella entendió sí, entendí entendió otra cosa. No, no, no, no, no, no, no, no, no entendió. A ver, lémelo por favor, Héctor, a ver qué decía nuestra querida Anama. Puso Anama, ¿es en serio este Twitter? ¿Es de Laura Ufal Me calentó en serio. En Brasil o cualquier otro país ya estaría presa o pagando una multa como el corredor Nelson Piquet, 950 mil dólares. Una sociedad blanca y perfecta... ...ya tiene que actuar el INADI, urgente... Ah, ...sos una ah, racista, Laura Ufal, ...les voy a Anamá. explicar por qué Ana... ...se desúdico... cuando fue lo de la... otro más, hay ah, otro no, más, no paró... paró. Sí, hay uno ...la negra más. cuando empieza el pará... acelerado. ya acelerado... Sí, sí ...en serio... ...dice, dice Ana ...qué tristeza infinita, cuánto racismo... ...cuánta ah. discriminación a las minorías... ...entonces, Ay. si fueran morochos, ¿qué sería? ...una sociedad morocha, imperfecta... ...Dios, qué calentura, y nadie actúa por favor dice ¡Joder! tiene lógica Nos en una parte en una pequeña parte, parte lo que dice la ferreira por qué cual. porque yo te lo pregunté hace poco estuvo en el programa de carmen y justamente vino a hablar de todo este tema ella lo que eh, dice es el tema de poner lo blanco Exacto. como algo positivo y lo negro como, como algo negativo. negativo. No importa de hablar de color de piel Tampoco. o no. eso igual ya bien. Cosa. Está bien, pero ya por ejemplo, sé, pero mirá, que dice, recién, que recién dice me escribe Mónica, más... eh, la no, mamá no está de Karina, perseguida. que nos A está ver, mirando. Perdón, per per no está perseguida. Que hay racismo, es, eso es totalmente cierto. En Brasil, ella lo que cuenta. Pero mira la causa de Fernando Báez Sosa, sin ir más lejos. Pero no lo plantearon de esa manera. Y ahí había, le dijeron negro de mierda. Y sin embargo, eso nos estaba contemplado. Sí, está... De eso estoy hablando yo, chicos. Entiendo. De eso estoy hablando yo. Hay una hipocresía en la sociedad. Sí. Lo sí, aspiracional sí. Que dice. De querer verte en tapas de revista de gente que nunca vas a ser y que te gustaría ser y no está mal. Claro. Y por otro lado, de, en la vida real pasan cosas como la de Fernando. Exacto. Esta es la realidad de una sociedad. Prejuiciosa, que cuando tiene que Discriminatoria. Elegir, mira y. Quiero ser esto. Claro. Igual, sí, sí es verdad que claro. está tratando de dejar de usarse la línea está negra, la mano negra, algo que parece una pavada. Pero la la negritud que, como así, algo negativo, poner, digo, eso es lo que y dice pone Eso en el mundo. Por eso, no la negritud como algo negativo y lo blanco como algo positivo. Sí, de hecho, me, eso sí. Nos ¿Pero qué mirando, color se viste el papa, chicos? Recién ya, nos estaba, nos es estaba mirando bueno, la mamá de la iglesia, Karina, digamos. nos estaba mirando Mónica, la mamá de Karina, <risa> que nena. le mando un beso y me dice yo entendí que a lo que se refería Laura era como de pureza, o sea, claro. todavía uno asocia.